Bueno, hemos eh, desarrollado un estudio de análisis de ciclo de vida eh, para la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, y eh, nuestro interés era evaluar un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos en una ciudad que hasta ahora tenía una gestión deficiente de sus residuos. Identificamos que la ciudad eh, tenía también un problema importante de contaminación eh, del aire, por el uso de amplias cantidades de madera para calentar las viviendas en el periodo invernal. Lo que proponemos en nuestro estudio es que eh, se recupere energía de la quema controlada de los residuos sólidos urbanos de la ciudad para que, este, eh, para que esta energía pueda ser eh, enviada a un, una cantidad eh, eh, importante de viviendas y eh, que usen este esta energía en lugar de madera. Esto implicaría un menor uso de madera y, asimismo, una reducción de en torno a un 11% de los gases de efecto invernadero que se generaban previamente. Por último, consideramos que esto, esta estrategia, que sería útil en este contexto específico, también sería replicable en otras ciudades del sur global, eh, fundamentalmente en ciudades que tienen una época invernal marcada como desde en sur de Chile.